Hola, soy Tomás y quisiera compartir con ustedes el libro que me ayudó un poco a salir de, de este encierro, de esta cuarentena ya hace más de un año, provocado por la pandemia y que es el libro de Violeta Parra, El Canto de Todos, una eh, tremenda cantautora eh, y que el libro precisamente relata a través de sus décimas, a través de sus epístolas, eh, sus lados más íntimos, desde, desde su poesía, desde sus arpilleras, desde su eh, vida amorosa, por ejemplo, y, y que es un, es un relato eh, bien interesante eh, en torno al, al rol de Violeta eh, en, en una época también eh, bastante eh, intensa y tensa eh, en lo político y en lo social. Entonces es un libro bastante interesante y como bonus track quería mostrar el Poesía reunida de Teresa Bilsmón, que es una tremenda escritora, tremenda eh, poeta eh, y que precisamente es un libro que también eh, me ayudó un poco a, a no perder la ternura, eh, a no perder la esperanza de, de lo que viene más adelante, no solo por, por la pandemia sino que por, por nuestra historia. Así que estos dos libros me, me ayudaron mucho a, a poder eh, sacar eh, de, este, de este encierro eh, tan grande que hemos estado viviendo.